Muy buenas a todas y todos. Eh, yo soy Jaldí Abu Bubacra del Movimiento Mujeres Palestinas Alkarama y del movimiento Mazar Badil, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina. Bienvenidas a todas y todos. Hoy eh, tenemos un, una tertulia o una mesa redonda muy especial donde las mujeres palestinas son las protagonistas para contarnos cómo desde la diáspora. Eh, trabajamos, luchamos o formamos parte de la lucha de nuestro pueblo por la liberación y el retorno. El, en esta charla que vamos a escuchar a tres jóvenes de la parte occidental del mundo, tenemos a Susan al Aljuli, de Europa, de residente Europa, en España. Sausan es eh, del Movimiento Mujeres Palestinas Al-Karama, también es miembro de la Ruta Alternativa Masar Badil. Eh, Recording in progress. Ella Es una mujer trabajadora, luchadora desde siempre. Ella es originaria de Tabaria, de Beriades, en Palestina. Y lleva toda la vida viviendo aquí en España hasta, hasta el retorno y la vuelta, por supuesto, a Palestina. Tenemos también con nosotras a Shuruk Dakka. Su es de Jerusalén, vive actualmente en América Latina, en Venezuela. También es miembro del movimiento Mujeres Palestinas Al-Karama, de la Ruta Alternativa Palestina y del movimiento de solidaridad, de, bueno, venezolano de solidaridad con Palestina, Al-Auda. Lo mismo, una mujer luchadora. Eh, que forma parte de la lucha de nuestro pueblo por la liberación y el retorno. Y por último, tenemos con nosotras a Hanan Dudin. Hanan vive en Norteamérica. Ella es en parte de Al-Jalil y por otra parte de Gaza, Al-Jalil, Hebrón. Eh, Hanan es licenciada de la Universidad de Columbia eh, Británica, eh, ella en Sociología y Relaciones Internacionales. También ha sido miembro del movimiento estudiantil por los derechos eh, humanos de los estudiantes palestinos en la universidad y también es compañera de la Ruta Alternativa Revolucionaria Masarbadil. Vamos a dejarles la palabra a ellas para escuchar qué nos van a contar, cómo es eh, la vida fuera de Palestina porque las que vivimos en este lado del mundo tenemos ciertas comodidades eh, y supuestamente algunos privilegios que no tienen nuestras compañeras en Palestina, que son el pilar de la lucha por la liberación. Pero nosotras, desde lejos, desde fuera, también, eh, tenemos incomodidades, tenemos dificultades que, que afrontamos desde lejos y también queremos formar parte de esa lucha. Vamos a escucharlas primero a ellas, así que primero le doy la palabra a Sausan. Gracias, Sausan, y adelante. Muchas gracias, Jaldía, y muchas gracias a todas las personas que, que nos están escuchando en el día de hoy. Eh, como bien ha dicho Jaldía, eh, mi nombre es Ausana Juli Marín, eh, soy de ascendencia paterna palestina y de madre española. He nacido en España y siempre he vivido aquí. No he tenido el placer de conocer mi tierra originaria, que es eh, Tiberíades. Eh, sí que he estado, sin embargo, en la Franja de Gaza, en, un, en una brigada de, de activistas de una de las asociaciones a las que pertenezco, que se llama Asociación Unadicum. Y, y, bueno, pues, eh, eh, muchísimas gracias a, a todos los que estáis presentes. Además, bueno, de esta charla, esta actividad, eh, se organiza por parte de al del Movimiento de Mujeres Palestinas, y también por parte de la Ruta Alternativa Omasar-Badil, eh, en una fecha muy especial, porque dentro de tres días se celebra, como sabéis, el, el Día de la Tierra, y Amaloud eh, el 30 de marzo, el, en la conmemoración del Día de la Tierra, a raíz de aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en el año 1976, eh, en que el pueblo palestino se levantó y se reveló de forma muy contundente en contra de, de los planes de expropiación del, del, del régimen sionista para, para expropiar tierras agrícolas palestinas en, en el norte de Cisjordania, y donde resultaron pues seis personas asesinadas, de ellas tres además eran mujeres, y, y bueno, 100 personas heridas aproximadamente y, y cientos de, de personas arrestadas y presas en las cárceles sionistas. Eh, el Día de la Tierra supuso además un hito en, en la causa de la liberación por Palestina porque eh, se trata de una reivindicación que une los conceptos, por un lado, de arraigo a la tierra y, por otro, del derecho al retorno. Eh, entonces, un, es un conglomerado de un conglomerado de todo eso. Eh, y, además, por otro lado, también tenemos muy recientes eh, las actividades que se han hecho eh, por el Día de la Mujer Trabajadora a nivel internacional, del 8 de marzo. Entonces, me parece muy oportuno eh, hacer esta actividad eh, enlazando, de alguna manera estas dos fechas tan significativas, también eh, el 8 de marzo para, para la causa palestina y especialmente para nosotras, para las mujeres palestinas. El, la charla que, que nos lleva hoy aquí eh, se llama Mujer y tierra palestina, resistencia desde la diáspora. Eh, la primera, si me lo permitís, la primera parte del título, Mujer y tierra palestina, eh, es muy... Eh, es muy, oportuna, eh, es muy oportuno este título por dos motivos. En primer lugar, por el papel que han desempeñado las mujeres palestinas en, la, en esa lucha de, por el proyecto nacional. Y por otro lado, el, el, concepto, que, eh, el concepto que tenemos en, en el ideario colectivo eh, sobre la feminización de la tierra. Entonces, creo que esto es bastante interesante. Por supuesto, no me voy a extender en esto porque no, no estamos aquí para hablar de ello, eh, pero sí me parece interesante... Eh, ...señalar algunas cuestiones que, eh, que si queréis incluso podemos luego hablar en el debate si, si os apetece. Eh, bueno, no voy a hablar del papel de las mujeres porque todas y todos los que estamos aquí presentes... O, ...o la mayoría de quienes estamos aquí presentes sabemos cuál ha sido ese papel tan importante... ...de las mujeres palestinas desde el mandato británico hasta el día de hoy. Por supuesto con sus altibajos, con, con momentos más álgidos que otros... Pero es un, es un papel que, que nunca, al que nunca han, han renunciado las mujeres palestinas. No solamente las organizaciones de mujeres palestinas, sino también eh, los grupos de mujeres a nivel informal, ¿no? sobre todo en las zonas rurales, las mujeres campesinas y demás. Eh, a día de hoy, bueno, la, la última... Eh, eh, bueno, iba a decir la última, no, no es correcto lo que iba a decir, pero bueno, eh, tras los fracasados acuerdos de Oslo, eh, que ya conocemos todos y todas, del año 1994, eh, los movimientos de mujeres esperaban tener una correspondencia eh, de la implicación de las mujeres en, este, en esta fallida autoridad nacional palestina, que todavía no se sabía si iba a ser fallida o no, y este, esta implicación no se ha visto en absoluto correspondida, en este en este proyecto ¿no? y de hecho la ANP todavía a día de hoy está permitiendo está permitiendo que se pospongan los debates eh, sobre la posición de las mujeres palestinas y no hay realmente un compromiso con el tema eh, por otro lado en cuanto a la parte de la feminización de la tierra que es un, es un concepto que, eh, que existe en el imaginario colectivo no solamente de, de, la, de la lucha por la libertad en palestina sino sino en otras muchas luchas de, eh, del mundo entero, se, se hace alusión o se, se relaciona mucho la imagen de, de la mujer con la imagen de la tierra, ¿no? la imagen de la mujer relacionada con la nación, la maternidad relacionada con la, con la nación. No solamente la maternidad eh, como, o la reproducción biológica, por decirlo de alguna manera, sino también la reproducción cultural, porque al final son las madres siempre las que transmiten eh, los valores, eh, la cultura y la historia a, la, a las nuevas generaciones. Eh, de hecho, las representaciones de Palestina como mujer eh, son algo bastante recurrente en la literatura de Palestina. Eh, tenemos poemas de Mahmoud Darwish, de Fatou Tukan, incluso de textos literarios de, de Ghassan Kanafani que, que así lo corroboran. Eh, pero, sin embargo, me gustaría diferenciar que en, el tema, en la cuestión palestina... Eh, Lidia, si ves que hablo muy rápido, me dices, porfa, ¿vale? Eh, Lidia es la compañera que está traduciendo. Eh, en otro contexto de luchas eh, vemos que sí que es verdad que el papel de la mujer ha sido eh, eh, en parte invisibilizado y no se ha puesto en equiparación al del hombre, pero eh, en el tema de Palestina, en la causa palestina, no es así. El papel de las mujeres no se ha tratado de invisibilizar en ningún momento. Eh, de hecho, se ha exaltado este papel, como decía. Y, y además, eh, siempre decimos desde los movimientos de mujeres palestinas que la lucha por la eh, emancipación, por la igualdad real de las mujeres y los hombres, no se puede entender sin, si, si no es dentro del contexto de la lucha por la liberación nacional. Y bien, llegado a este punto... Eh, Vamos a lo interesante, ¿no? que es para lo que estamos convocados y convocadas hoy, que es hablar de la resistencia desde la diáspora. Eh, en el contexto europeo no podemos hablar de este tema sin, sin pasar eh, por alto, o pasando por alto, mejor dicho, eh, una mención a la islamofobia, porque es un tema que está muy candente, eh, y concretamente a la islamofobia de género. ...evidentemente no todas las palestinas que están en la diáspora son musulmanas... ...y no todas las que son musulmanas eh, eh, llevan el, el hijab, que es el elemento, es el elemento identificativo... ¿no? ...que, que eh, permite visualizar a aquellas mujeres que son musulmanas... ...pero sí afecta eh, a muchas mujeres que están, que están en esta parte del mundo... ...y por tanto eh, es obligación mencionarlo. Porque además en Europa ha habido un crecimiento de la islamofobia... Eh, en los últimos años, concretamente desde los atentados del 11-S y posteriormente, una islamofobia de género que además se ve eh, afianzada en los medios de comunicación, en el entorno político, institucional e incluso en la cultura de masas, en Internet y en todas partes, básicamente. Y por lo que decía, las mujeres musulmanas sufren esta islamofobia precisamente por tener eh, un elemento identificable eh, como es el hijab en, el, en los casos en quienes lo llevan. Por tanto, son un blanco bastante fácil para la, para la discriminación y los delitos de odio. Pese a que eh, los textos normativos eh, europeos eh, garantizan supuestamente la no discriminación eh, de ninguna persona por motivos religiosos, lo cierto es que existen políticas, eh, prácticas políticas y legislativas eh, que sí que eh, contribuyen a la normalización de este tipo de discriminación. Eh, como, por ejemplo, eh, la prohibición de llevar el, el velo en algunas empresas privadas que, que, ha sido, eh, que ha sido, han sido amparadas este tipo de decisiones en muchos casos. Eh, al fin, a fin de cuentas, es una imagen a el tema de la islamofobia de género está basada en una serie de estereotipos negativos que, que optan eh, por una construcción... Mmm, una construcción bastante pobre de lo que son los valores eh, sociales, eh, la diversidad social, cultural y económica de las mujeres generales en particular, o sea, en general, perdón, y de las palestinas en particular, ¿no? Donde la mujer, estos estereotipos lo que fomentan es que la mujer es percibida como un elemento pasivo eh, y con una construcción bastante pobre de lo que son los, los, los valores e sociales. Y eh, la eh, en social, definitiva, y eh, económica es, un, de las es, un, es una serie de estereotipos en los que se entremezclan. Por un lado, la, el, componente, el componente islamófobo con el discurso sexista, porque además es en, en, en Europa tenemos un sistema eh, en el que todavía existe una violencia sistémica contra las mujeres y de hecho eh, se está... Eh, las organizaciones de mujeres europeas están haciendo un trabajo impresionante para, para que en este sistema occidental nuestro se, se de, nos desprendamos de, de esa violencia. Eh, pero nos encontramos con que eh, esta, estos estereotipos son doblemente discriminatorios con las mujeres musulmanas, eh, en una especie de reminiscencia neocolonial eh, misógina que todavía existe a día de hoy. ¿no? Entonces, ante este panorama, ante el panorama del, eh, de estos estereotipos negativos de los que hablábamos, ante el panorama de, eh, de estar geográficamente donde estamos, muchas de nosotras, eh, nos enfrentamos a varios retos. Aquí en Europa, que supongo que muchos de ellos serán compartidos, eh, luego nos lo contarán nuestras compañeras de, de América del Norte y América del Sur, algunos serán compartidos y, y otros no. Eh, en primer lugar, el reto al que nos enfrentamos es el de luchar contra estos estereotipos que hablábamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo voy a proponer aquí una serie de cosas que luego, por supuesto, se pueden ampliar. ¿no? Pues en primer lugar, fomentando la visibilidad de las mujeres palestinas en los espacios de opinión y de solidaridad. No solamente tiene que ser de solidaridad con la causa palestina, puede ser de solidaridad con otros espacios, con otras luchas. Eh, y además no solo de mujeres, sino de cualquier lucha de, de, de pueblos oprimidos. Eh, también promoviendo actividades, como por ejemplo esta que estamos haciendo hoy, para difundir la importancia del rol que han tenido las mujeres eh, en la causa palestina contra el colonialismo. A mí me gusta siempre poner el ejemplo eh, de… Bueno, eh, en, aquí en España en concreto, por ejemplo… Eh, la, las organizaciones, no solo de mujeres, sino las organizaciones a, eh, bueno, progresistas ¿no? a nivel general, realmente no tienen ni idea de cómo se ha desarrollado el papel de las mujeres en la lucha a la liberación por Palestina. Y de hecho yo, cuando, cuando no, nos convocan para dar una charla, siempre me gusta decir es que los movimientos de mujeres en Palestina son más antiguos que aquí, porque ya empezaron antes de la década de los años 20. Entonces, eh, es una labor que tenemos que hacer en este sentido. Y por otro lado también, eh, impulsar las relaciones eh, y el diálogo con otras organizaciones feministas europeas que muchas veces pecan de tener un velo eurocentrista. Y entonces tenemos un poco también que desarrollar esa labor de, de, de, de, de contactar con ellas, de tener charlas con ellas, de interrelacionarnos eh, para que también… Eh, eh, aprendan esto ¿no? y, y, y vean otro, otras visiones que no sean eurocéntricas, que es lo que pasa. No en todos los casos, por supuesto, pero sí en muchos de los casos. En segundo lugar, otro de los retos que nos debemos plantear, o que nos planteamos, es el de aglutinar a más, a más mujeres palestinas eh, aquí en este lado de, del mundo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, creando redes, eh, redes de trabajo, que no tienen que ser solamente redes de trabajo político, puede ser redes de trabajo social o de trabajo cultural. De hecho, bueno, eh, desde mi punto de vista el trabajo cultural también es trabajo político, por supuesto, porque eh, se trata de, de, entrelazar, eh, de entrelazarnos entre nosotras y, y, y resaltar nuestra cultura y nuestra identidad, nuestra memoria colectiva. Eh, también otra de las herramientas podría ser, bueno, proporcionar herramientas, valga la redundancia. Eh, que permitan que otras mujeres que a día de hoy todavía no están implicadas de alguna manera en la, en la lucha que llevamos, eh, pues se puedan implicar y se puedan motivar. Esto es muy fácil decirlo y es muy difícil llevarlo a la práctica. Nosotras como Alcarama, además, eh, lo sabemos porque lo estamos intentando y no es fácil. Pero se, se dan pasitos y se consigue, poco a poco se consigue. Eh, pues Por ejemplo, poniendo en práctica tareas eh, charlas formativas que son muy necesarias para nosotras mismas, eh, realizando o encomendando tareas concretas eh, para aquellas mujeres que se quieran implicar y donde ellas consideren eh, que tienen una serie de habilidades en las que puedan ser más útiles que en otras o a través de las mismas redes que, que comentaba anteriormente. Y, por último, otro de los retos es el de desempeñar un papel activo, por supuestísimo, en la lucha por la liberación nacional, desde aquí desde Europa, participando en todas las acciones que se hagan a nivel europeo y a nivel global, eh, de cualquier índole. Ahora, además, con la, asistencia, con la existencia de la ruta alternativa de Masar Badil, eh, tenemos un, un campo de cultivo eh, bastante potente para poder hacer esto y para interrelacionarnos con, con otros compañeros y otras compañeras palestinas repartidas por todo el mundo, no solo por la Palestina histórica, pero por supuesto también eh, estamos en la obligación de fomentar el contacto con, con, con otros activistas, con otras organizaciones de, de mujeres palestinas eh, en los territorios del 48, en Gaza, en Cisjordania, y en los campamentos de refugiados en, eh, en el Líbano, en Jordania y en Siria. Y bueno, no me voy a enrollar más, voy a dejar que hablen mis compañeras. Eh, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sausan. Eh, precisamente por eso, por lo que contaba Sausan, es que nos hemos visto en la necesidad de, de fundar el movimiento de mujeres palestinas Al-Karama para cambiar la imagen estereotipada que veíamos aquí en el Estado español y, por supuesto, en todo Occidente. Eh, pues vamos a ir ahora con, con Hanan, con nuestra joven compañera, que también está, está con nosotras en Masar Badil. Eh, y en el movimiento de jóvenes de Masar Badil, que están haciendo un gran trabajo para movilizar a la juventud, para formarse, eh, en Masar Badil, eh, consideramos que la participación de la mujer en la lucha es esencial, que nosotras en el movimiento no somos una cuota, no somos número, somos eh, activas de verdad. Eh, no somos decorativas y eso es lo que creemos en Masar Badil y eso es lo que llevamos a la práctica y por eso durante el mes de marzo, eh, que el mes de marzo empieza con el Día de la Mujer, pero también luego está el Día de la Madre y el Día de la Batalla de Alcarama cuando la, la resistencia a los fidaillins palestinos no solamente han parado al ejército sionista, sino que lo han vencido, lo han obligado a retroceder. Queremos, creemos que Al-Karama para nosotras es eso, es la lucha y culminamos el mes con el Día de la Tierra que bastante bien ha explicado eh, Sausan. Eh, queremos que nos cuente Hanan desde Norteamérica cómo se vive como Palestina y cómo se lucha y cómo motivar sobre todo a la juventud. Eh, la pregunta para Hanan también es, aparte de lo que, que nos cuente, qué es lo que está haciendo. Eh, en los últimos tiempos, eh, sobre todo desde el mayo del 21, la antifada de la unidad, hemos visto un cambio de actitud en la juventud palestina, que ha decidido eh, salir, enfrentarse no solamente a la ocupación, eh, sino también a esa autoridad eh, corrupta, eh, traicion traidora, que, de la que ha hablado sausan la autoridad de Oslo, cómo lo estamos haciendo nosotras desde fuera, y bueno, voy a lanzar después otras preguntas de cómo lo llevamos desde fuera, pero tampoco quiero agobiar mucho, así que adelante, Hanna, gracias. Hanan dice que muchísimas gracias Haldía por una introducción tan, maya, tan maravillosa y muchísimas gracias Sausan por todas tus palabras y Shuruk, eh, gracias por estar aquí. Eh, estoy segura que también aportarás palabras muy, muy importantes. Eh, Hanan está explicando que en la diáspora eh, las mujeres palestinas eh, eh, sufren esta es, esta minoría oprimida también eh, fuera de, de Palestina en la diáspora y también doblemente eh, por el tema de la ocupación y posible de refugiada eh, desde dentro de Palestina eh, las mujeres perdón las mujeres palestinas están luchando desde fuera de Palestina eh, attached to us by the Zionist regime and the Zionist media. So, as we all know, the Zionist ¿Le podéis decir que hable más lento, por favor? Es que va muy rápido. Está leyendo, creo. Chicas, ¿le podéis decir que hable más lento? Por favor. <coughs> <coughs> Vale, perdonad. Sí, que es que ha ido leyendo a tope y no me da la cabeza, perdonad. Entonces, estaba diciendo que el movimiento de las mujeres palestinas eh, no solo sufre de, del machismo y de la violencia de género eh, en, en la diáspora, eh, por, ser, por ser mujeres, sino también por estar fuera de sus territorios. Eh, entonces... Todos sabemos que las mujeres palestinas y en general eh, la población palestina está criminalizada eh, por resistir la ocupación. Esto hace que eh, nosotros seamos muy peligrosos para los sionistas. Y precisamente porque estamos construidos o vistos como un peligro eh, por los sionistas, Israel o el régimen sionista eh, se ve obligado a sacrificar. Eh, Toda, toda forma de eh, usando eh, toda forma de, de acciones no militares, a, así como las militares. Pero en el día a día, estas acciones no militares eh, hacia los civiles, hacia, hacia toda forma de, de, de población palestina, es obviamente muy violenta. Entonces, esto es una eh, visión de, de opresión hacia el pueblo palestino muy misógino y muy violento. Y, y Israel intenta eh, mostrarse en el mundo eh, como si tuviese una brújula moral superior al pueblo palestino, sin embargo, eh, esto no es así, y eh, viola eh, sus supuestos valores feministas que, que dice que tiene eh, para intentar eh, crear un orden mayor y controlar y oprimir más a la población palestina. Entonces, todo esto viene relacionado con lo que nos comentaba Sausan. Eh, en el cual eh, como Israel intenta mostrarse eh, al exterior que es más liberador para las mujeres, su cultura es más feminista y que su cultura es más democrática. Y como todos aquí sabemos, eso no es verdad. El régimen sionista eh, intenta aparentar como si como si fuesen eh, su propia sociedad fuese eh, tuviese como pilares el feminismo y los derechos LGTBI, pero sabemos que esto no es verdad. Intenta mostrarse como más humano y más civilizado que la sociedad palestina. Eh, y por tanto intentan eh, transmitir la, la imagen de que las mujeres, bajo el régimen sionista, estarían más liberadas y más eh, cómodas, pero esto obviamente no es verdad. Eh, esto se puede ver, eh, por ejemplo, eh, cuando las mujeres eh, se unen a, a, al, al ejército militar de ocupación israelí, eh, y se ve cómo esas mujeres eh, también oprimen a las mujeres palestinas eh, las luchadoras, las civiles, to, toda la toda, toda población palestina, pero incluyendo las mujeres. Y la, la realidad de la situación es que el régimen sionista continuamente intenta demonizar a las mujeres palestinas. Y esto hace que sea mucho más difícil para las mujeres palestinas eh, para, para todas nosotras que estamos aquí que nos organicemos en la diáspora porque no solo tenemos que sufrir el machismo y, y, la, y la discriminación política eh, aquí en la diáspora sino que además tenemos que demostrarles a nuestras compañeras que el régimen sionista es machista, es racista y es sionista y que no intenta liberar a las mujeres palestinas entonces hay muchas compañeras eh, en la... Eh, occidentales que eh, realmente creen que las mujeres palestinas estarían más liberadas bajo el régimen sionista. Y hay que intentar eh, demostrarles y, y recordarles que esto no es verdad. Explica Hanan que cualquier mensaje que intente trasladar el régimen sionista eh, de que son más eh, liberadores con las mujeres que, que la sociedad palestina, sabemos que esto no es verdad. Y, y por tanto, el régimen sionista nunca ha respetado realmente a las mujeres eh, de manera igualitaria, ni siquiera dentro de su sociedad. Y esto además se traslada también eh, como dentro, eh, cuando, cuando el régimen sionista eh, coge, coge a presas, también eh, les ejerce una violencia específica a su género, eh, las agrede sexualmente, abusan de ellas y eh, les realizan diferentes vejaciones específicas por ser eh, mujeres y esto solo muestra que tienen esa mentalidad misógina y, y, de, y violenta. Y... Y esto solo, solo muestra que las mujeres palestinas no, no vivirían más igualdad o, o honradez en la, en, el, en la sociedad israelí. Entonces, Hanan siempre explica cómo eh, a, a las compañeras en Estados Unidos, que en base a sus experiencias, en base a todas sus compañeras, en base a otras mujeres palestinas, la diáspora, gracias al Karama, eh, en todos los movimientos en los que ella ha participado, eh, todas las, eh, todos los movimientos no en los que haya participado de, de lucha por la liberación palestina, eh, todos han sido eh, liderados o ha, o ha habido un papel protagonista para las mujeres. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá eh, eh, no conocen muchos, muchas organizaciones que estén completamente lideradas por mujeres, o que, o que ocupen un rol tan tan primordial de manera hegemónica. ¿no? Entonces, eh, esto a veces nos choca a las, a las mujeres de, de Occidente. Dice que, por ejemplo, eh, otro argumento es que las mujeres occidentales a veces dicen que no ven que haya una representatividad de las mujeres en sus movimientos, en su sociedad, y esto no es verdad sino que, además, eh, ella como, como organizadora de estudiantes de movimientos estudiantiles, ella ve cómo dentro de la, de la movilización y los movimientos por la liberación de Palestina, las mujeres no solo participan, sino que además tienen una eh, posición de liderazgo y eh, muchas veces hay movimientos exclusivamente de mujeres. Y esto, eh, sinceramente, es algo que, que no es nuevo, que, que Hanan explica, que ha estado explicando desde... Desde, desde antes de los años 70 eh, y, y antes de los sindicatos de estudiantes en Estados Unidos. Eh, y sin embargo, en su experiencia en Occidente, esto no suele ser siempre el caso, a veces las mujeres ocupan puestos secundarios. ¿no? Entonces, desde su posición, su visión como organizadora, movilizadora de, de movimientos estudiantiles es que las mujeres palestinas eh, se enfrentan a una doble opresión de género y de, y de ocupación, de colonización. Entonces, no se pueden separar estas luchas, son paralelas. Eh, asimismo, dice que las mujeres, en la las mujeres palestinas en la diáspora eh, juegan eh, o des desempeñan papeles muy importantes de liderazgo en sus comunidades, y que esto es algo de lo que se pueden nutrir también otras compañeras en Occidente, y que debemos visibilizar esto precisamente. Y, y como Hanan relata que, que ella, pudiendo trabajar con al es de, de las primeras veces que puede trabajar con mujeres palestinas eh, de la diáspora, eh, fuera de, de espacios eh, ocupados o colonizados, y que permite... Una, una libertad de trabajo, de expresión, que, que es importante mantener, estrechar estos lazos. Muchas gracias al Alcarama por contactar con nosotras y le paso la palabra a Shuruk. Muchas gracias, eh, Hanan. Eh, bueno, eh, David Bungurión decía que los, eh, los mayores morirán y los jóvenes olvidarán. Nuestra juventud día a día está demostrando todo lo contrario, eh, al revés, cada generación viene más fuerte que la anterior, se aferra y lucha más que la anterior por nuestros derechos. Y eso hace que nos sentamos eh, cada día más cerca de la liberación y el retorno. Eh, ver estas jóvenes que, además, eh, mujeres y que están en la lucha continuamente y están liderando los movimientos de liberación, están sobre todo desde, desde aquí, desde la boca del lobo, desde donde está el imperialismo que apoya y que apoyó siempre la creación del Estado forajido y artificial, el Estado sionista. Eh, y que eh, esparce su propaganda día a día, como ha dicho Hanan, que, que se muestra como, como la democracia suprema eh, y donde hay más libertades de la mujer y entonces es nuestro papel desde aquí eh, enseñar que, que esto es mentira, que todo lo contrario. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias Hanan. Eh, voy a hablar un poquito más despacito para darle un respiro a Lidia. Muchísimas gracias, Lidia. Lidia es nuestra compañera militante también de Dun, la red de defensa de presas y presos políticos. Así que también es miembro de Masar Badil, un movimiento internacionalista donde estamos todas las personas que luchamos contra el imperialismo, el sionismo la opresión y por la liberación de Palestina. Eh, Suruk nos acompaña desde América del Sur, desde Venezuela Shuruk, Suruk. Eh, América Latina tiene la mayor eh, comunidad palestina en Occidente bueno, en, concretamente en Chile, pero también en Venezuela, hay mucha comunidad palestina. ¿Cómo se vive desde fuera de Palestina, tú como una joven mujer que vive lejos de la patria, lejos de nuestras raíces, costumbres, tradiciones, nuestra lengua? Eh, ¿Cómo se vive y cómo se lucha desde ahí? Y cómo podemos motivar más, no solamente a las mujeres palestinas, para que se unan a, a la lucha, sino sobre todo a la juventud palestina. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias al día por la introducción. Saludos a todos los que nos acompañan acá en esta plataforma, en Zoom, y también en, en directo por YouTube. Gracias a la compañera Salsa y Hanan. Y bueno, saludos para todos. Eh, quisiera iniciar diciendo que Palestina tiene nombre de mujer, ¿no? Palestina tiene nombre de mujer. Y bueno, nosotras desde la diáspora palestina eh, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil esta lucha porque es indispensable, ¿no? El rol que tenemos como mujeres desde la diáspora es importante, no solamente las mujeres que están dentro de Palestina, sino también las millones de refugiadas palestinas que estamos en el exilio, y que luchamos de alguna u otra forma ¿no? por el derecho al retorno a Palestina, por el derecho a la liberación. Y en este acto, precisamente, que nos lleva a la conmemoración de los 47 años aproximadamente del día de la tierra palestina, como comentaba Sousa, ¿no? eh, ella recordó un poco de qué se trataba este día y la importancia de la reivindicación de la lucha por la tierra, ¿no? la tierra ha estado vinculada, para, sobre todo para las mujeres, ¿no? honor y tierra, ese vínculo de palabras, la tierra calidad al honor, y para Palestina, la tierra significa justamente eso, es el honor, es la dignidad, es la lucha, es la fuerza, las, las palestinas, las mujeres palestinas han trabajado, la tierra durante años, mujeres y hombres, campesinas, palestinos para que, bueno, lamentablemente un día este movimiento sionista internacional llegara a expropiarse de una tierra que ya existía, de una población que ya existía, y que, eh, irónicamente, cínicamente, después de más de 75 años del establecimiento de, este, de esta entidad, genocida y foragida en tierra palestina, llegue un ministro recientemente a poner en negación o a poner en tela de juicio la existencia propia del pueblo palestino. Allí, bueno, eh, podemos hay muchísima tela que cortar si nos vamos a extender en, en, en destacar. Eh, la existencia del pueblo palestino, la existencia que Susana Jalí, por cierto creo que nos acompaña en, este, en, esta, en esta charla, ella siempre ha hecho de hecho un trabajo muy importante donde ella destaca los 11.000 años de historia, más de 11.000 años de historia del pueblo palestino. ¿no? Ahí, eh, pues, hay mucho, mucho que profundizar y creo que el ser un tema en donde la podemos invitar ...para hablar de la existencia ¿no? y de toda esa historia de un pueblo que ha luchado imperio tras imperio, ocupación. Pero bien, eh, Jaldía me, me preguntaba sobre bueno, la importancia de, del rol de las mujeres palestinas en la diáspora. Sousan tocaba un tema importante, al igual que la compañera Hanan sobre la islamofobia. Aunque bien en Venezuela no puedo decir que he sufrido personalmente de islamofobia. Algunas personas han sentido cierto rechazo, yo sí, en de Puerto del Villar, como pueden observar. Eh, el pueblo venezolano es un pueblo solidario, es un pueblo bastante amable, de hecho, que ha acogido a población, eh, a comunidades árabes, sirias, libanesas, palestinas, entre otras, de una manera cálida. No voy a decir que el 100%, por supuesto, siempre hay grupos que de una u otra forma buscan atacar. Pero sí quería resaltar es, eh, lo interesante del de juicio que normalmente hacen a la mujer es, eh, musulmana, a la mujer de un palestina, musulmana o de otra nacionalidad, con respecto al corte del hijab y su vínculo o relaciones a las luchas. Porque normalmente nos somos vinculadas a a las mujeres oprimidas, a las mujeres bien sea pisoteadas, a las mujeres que son silenciadas, que no pueden tener roles de una u otra forma activos con la sociedad. Y esto es totalmente incierto, es una mentira, es una grandísima mentira. Pues en el mundo, de hecho, gobiernos islámicos tienen a mujeres al frente, de, eh, de los gobiernos al frente de las naciones. De hecho, hace, hace poco, hoy observaba la noticia de una compañera en Estados Unidos, que es la primera jueza eh, musulmana en portales, portando el hijab, que eh, va a dar la cara ante uno de los tribunales, no recuerdo ahora exactamente cuál de ellos, creo que es en Nueva York o en Nueva Jersey Pero bueno, eso nos llena de orgullo y además desmantela esa matriz en la que nos eh, tratan de vincular ¿no? a las mujeres, en las que nos, eh, nos buscan silenciar o estereotipar una vez más. Ahora, eh, bien, volviendo al, al tema del, del, del rol, ¿no? que tenemos bien sea como eh, mujeres palestinas, indistintamente, porque hay que destacar indistintamente de la religión que profesemos, eh, el el arraigo a nuestra tierra, el vínculo que tenemos desde estar con nuestra tierra, es bien sea ese dolor, esa tristeza, esa nostalgia no que nos lleva al querer retornar a nuestra patria. Pero desde allí eh, sale nuestra fuerza no en tomar conciencia, en concientizar al mundo, concientizar a las poblaciones, a las mujeres, tanto palestinas o no palestinas, a, que, a la existencia de un pueblo palestino que está luchando en todas sus formas y en todas sus versiones. ¿Y de qué forma podemos nosotras eh, eh, reivindicar ¿no? y recordar, anular el, el deseo de este genocida sionista, de este criminal sionista que busca no solamente la limpieza étnica, sino también la limpieza de toda la memoria histórica y de todo el arraigo de nuestros patrimonios, tanto culturales, gastronómicos, eh, de lucha, etcétera, y allí podemos eh, eh, destacar a, a mujeres palestinas que han luchado, que ¿no? han luchado en todas situaciones, como Leila Haller, María Mabudaka, entre otras, Agel Tamini, etcétera. Pero bien, es importante que busquemos todas las formas de lucha, ¿no? todas las formas de lucha, desde el, lo cultural, desde como madres también la implicación que nos lleva al criar a, los, a las nuevas generaciones, estas generaciones que como bien decías para el día también eh, la comunidad más grande de palestinos, fuera del mundo árabe, está en Chile sin embargo no han olvidado estos jóvenes que están allí no han olvidado, indistintamente de que se han vinculado a familias eh, nativas, de allí pues, chilenas, bien o sea padre chileno, madre chilena o que no han mantenido, digamos, de pronto la composición, eh, la estructura completa de, de que ambos padres eh, sean, padre y madre sean palestinos, sin embargo, llevan en sí parece que Suruk tiene problemas de conexión. Uh -huh. Vamos a tener un poquito de paciencia. El tema en Venezuela es un poco complicado. Así que, bueno, eh, mientras vuelve Suruk, yo antes había dejado una pregunta a medias cuando hablaba de la autoridad de... De Oslo, la autoridad traidora que colabora con el enemigo, que reprime y oprime a nuestra gente dentro de Palestina, eh, que es corrupta, que de todo, pero fuera del territorio de Palestina, esa autoridad también tiene sus embajadas. Eh, la pregunta es para todas, para que la contestéis cada una desde su territorio, las embajadas, eh, qué papel han tenido de cara o. Con respecto a las personas palestinas que vivimos en la diáspora y qué papel ha tenido también con respecto a defender la causa palestina. Si queréis pensarlo un poquito, responder. ¿Quién se lanza primero? Perdona, Jaldía, has dicho qué papel han tenido las embajadas de Palestina para la defensa de la causa palestina y ¿qué más? Y también de, con respecto a nosotras como ciudadanas, como personas palestinas que vivimos fuera. Pues si queréis me animo yo primero. Venga, dale. Eh, bueno, a ver, las llamadas palestinas eh, supongo que funcionan igual en todas partes, tanto en Europa como como en América del Norte y en América del Sur, eh, pero el papel que han tenido y que tienen a día de hoy eh, con respecto a la defensa de la causa palestina es prácticamente nulo. Eh, de hecho, la, la, eh, la, bueno, las embajadas, por supuesto, son una representación de la, de la autoridad nacional palestina en, en nuestros países aquí en Occidente, y ya sabemos que realmente la Autoridad Nacional Palestina no se parece eh, ni por asomo a nada que tenga que ver con, eh, con el apoyo a la propia causa del pueblo palestino y a la lucha por la liberación nacional. Eh, es, una, es un gobierno clientelar que solamente responde, única y exclusivamente responde, a los intereses de Israel y no a los intereses del pueblo palestino. Y por extensión, las embajadas palestinas eh, siguen el mismo rol que la, que la autoridad nacional palestina que digamos es la, es la matriz eso por un lado y con respecto a, a nosotras bueno, a nosotras y a nosotros ¿no? porque esto afecta por igual tanto a las mujeres palestinas como a los hombres palestinos que, que viven en la diáspora eh, yo personalmente no me he tenido que poner en contacto nunca con la embajada porque, porque bueno, yo tengo nacionalidad española he nacido aquí, por tanto no, no he tenido la necesidad pero eh, pero sí he escuchado historias de, de compañeros y de compañeras eh, que realmente eh, han, han, han sentido temor eh, de manifestarse públicamente, de aparecer en carteles eh, para dar charlas, o, o, o ya no solamente de aparecer en carteles con sus nombres, sino incluso de acudir a, a manifestaciones a las calles por temor a que la embajada... Eh, eh, les hiciera algo a nivel burocrático que les afectara negativamente, que les repercutiera negativamente. Eh, no son muchas las historias que he escuchado, pero sí algunas y realmente eh, es una cosa, desde mi punto de vista y yo creo que el de todos y todas nosotras, bastante ruin el jugar con, eh, con la vida de estas personas que, que están en la diáspora amenazándoles con... Eh, con temas burocráticos de papeles que, que pueden incluso llegarles a impedir a, a volver a Palestina para ver a sus familias, por ejemplo. Y, y bueno, es, es algo absolutamente demencial. Gracias, Sausan. Hanan, ¿quieres añadir algo? El micro. Um... Yeah. I'm not sure. Dice, sí, eh, no, estoy, no estoy realmente segura porque yo también tengo eh, la ciudadanía canadiense, así que no he tenido ninguna necesidad personal de, de entablar eh, relaciones con con la Administración palestina. Eh, pero efectivamente, eh, su impresión, eh, por lo que relatan compañeros, es que eh, no, el, la Administración palestina no apoya a las personas que, palestinas que expresan sus propias opiniones. Eh, también dice que especialmente en Europa y en... Y en Europa del Norte hay una tendencia a, a un feminismo blanco europeo y, y, y hay unas expectativas de que el, el feminismo para nosotras o, o que nuestra liberación para nosotras eh, será... Eh, como para cumplir las expectativas de lo que, de lo que eh, buscan las mujeres eh, europeas o occidentales eh, feministas. Entonces eh, dice que, que bueno, que, que muchas veces intentan eh, trasladar como que pertenecemos a esta, eh, que nuestras necesidades son las mismas que las de las mujeres en, en nuestros países donde, donde habitamos, de las mujeres occidentales. Y, y que no es asiento, obviamente, tampoco nos apoyan como mujeres palestinas en, en la diáspora, ¿no? Muchas gracias, Hanan y Sausan. Bueno, mientras esperamos a ver si puede volver Suruk, eh, pues también si de la gente que nos acompaña eh, quieren hacer alguna pregunta a las compañeras o alguna, algún comentario, eh, adelante, que levanten la mano. Sausan Jalil, adelante. Habla despacito, por favor, por la traducción. Abre el micro, Sausan. Susana, perdón. Eh, eh sí. Yo quiero Sausan. <risa> <risa> ok, vale. ¿me escuchan ahora. Ahora me escuchan. Ahora sí. Sí. Disculpen que estoy en el trabajo. ¿ah? Mire, concerniente al tema del feminismo, ¿no? Ante todo, bueno, yo soy de las que cree, como creemos muchos, eh, que el feminismo, el feminismo ante todo es una contribución al humanismo. Y, y más allá de eso, yo, por ejemplo, soy de las que cree que eh, el, el, el, el, el feminismo debe ser enfocado dentro de de de un de un alcance o de un enfoque de lucha de clases esto puede molestar a muchos ¿eh? decir esto ahora de otra cosa yo creo que no se puede ser feminista y al mismo tiempo apoyar el colonialismo es con, completamente eh, eh, contradictorio incoherente impostor entonces eh, eso por una parte pero por supuesto que el colonialismo y en la y en la y en la tradición colonialista el colonizador siempre ha instrumentalizado los valores, los valores anteriores, antes, por ejemplo, de la secularización, los valores humanos estaban era, en torno a Dios. La belleza giraba en torno a Dios, pero una vez que nos hemos secularizado, ahí eh, la, los valores pasan a ser los derechos humanos. O sea, entonces eh, el feminismo, la libertad, eh, y todos estos instrumentos, estos valores, van a ser instrumentalizados por, la, por las fuerzas imperiales y coloniales. Entonces, eh, cuando se demoniza, por ejemplo, el pueblo árabe palestino, el pueblo nativo, el, el pueblo nativo, que antes se llamaban los nativos, lo llamaban la bestia, ahora no le dicen la bestia, sino el terrorista, eh, la, los valores uh -huh. pasan a ser... Este... Eh, y entonces... Eh, eh, eh, cuando, cuando, por ejemplo, se, se muestra a la, a, la, a, a la mujer palestina como, eh, como una amenaza, o sea, como una mujer que va a doctrina a los niños a que maten judíos, por ejemplo, eso, que es una cosa que realmente es un impacto para cualquier persona inocente. Entonces, allí, allí hay, una, hay una, una, un, una efectiva, efectiva, yo digo en lo, en lo maquiavélico, en lo perverso, eh, en lo inmoral, en lo, en lo inhumano eh, de parte de la fuerza colonial de, de Israel eh, eh, cuando cuando necesita demonizar eh, a, a, a la población a la población femenina palestina acordémonos que, que ellos tienen que hacer su trabajo eh, y, y, y, y, lo, y lo están haciendo o sea mm, más allá de, de describir eh, el, el trabajo que están haciendo ese bueno este mm, mm, mm, tumbarlo, pero a través justamente de la participación de la mujer y entendiendo también la diversidad de posturas de cada mujer palestina, religiosas no religiosas, los distintos tipos de, de, de posturas religiosas o no, o, o no religiosas sí. eh, yo creo eh, que nosotros no, no podemos eh, este, estar eh, eh, enfocándonos, eh, yo creo que hay que enfocarlo en nuestro feminismo palestino, enfocarlo eh, desde el colonialismo, o sea, desde la, la, desde la lucha eh, precisa, precisa, claro, es, es contra el patriarcado, pero irnos hacia el contexto preciso, exacto, puntual del colonialismo. Es decir, hoy en el siglo XXI está ese pueblo nativo luchando contra un yugo, un anacronismo colonial que se llama Israel. Un Israel que se impuso sobre las bases de la limpieza étnica contra la población nativa contra y sobre las bases de la falsificación de la historia. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, es allí donde, de, desde lo femenino, o sea, eh, es, eh, porque nos van a entretener mucho. Hay que tener mucha, mucho cuidado, inclusive, con figuras que son honestas y que no son de mala fe, pero que son ingenuas. Falsa, de cuando, cuando hablamos del, de, de, del feminismo, pero y, y, y queda invisible, el feminismo palestino que lucha ante todo y sobre todo contra el colonialismo. Yo no, yo no, honestamente, yo no quiero abordar ningún mm, feminismo palestino sin antes enfocar eh, el, el, la, la, eh, el punto mayor, la esencia, el punto esencial, la raíz, que es el colonialismo. Y, y eso también está dentro de una esencia eh, feminista eh, porque justamente el colonialismo es una conducta de, de, de salvaje, es una conducta eh, eh, cruel y, y, y deshumanizadora. Entonces, yo mi, mi, mi, y creo que todo lo tenemos claro, no, no es algo que es yo, eh, de, eh, que eh, nuestro feminismo ante todo está es, es luchando contra eh, eh, el, el, el carácter colonial el anacronismo colonial, que es, eh, ante todo, porque no se puede hablar de, hasta de democracia y de derechos humanos y de justicia, y, y entonces también lo disfrazan como también... Y hay un artículo que yo escribí, una vez que eh, el título es eh, Las neomachos vaginales, o sea, eh, participar, porque el feminismo no es que la mujer eh, salga de, la, de lo doméstico para que forme parte también y participe en el desarrollo de la sociedad pero para reproducir el, el, el patrón masculino, macho, más, más, que más, más que masculino, no macho. Entonces no estamos haciendo nada, lo que estamos es reforzando. Entonces es grave, es lamentable. O sea, que una mujer sea piloto para ir a bombardear a niños eh, en, en Irak, eh, eh, esto, esto eh, realmente es, eh, es todo un, un fraude, no es lamentable. Como decía Ali Primera, no, no basta a rezar, porque también reza el piloto cuando monta en su avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam. O sea, está rezando, se va a, la, a lo más sublime, que es Dios, pero es para matar a alguien. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no se trata de la, las neomachos como Hillary Clinton, Madeleine Albright, eh, este, eh, Victoria Lugan, que esta, esta mujer es un monstruo. Entonces ya va. Tenemos también el, el machismo desde, desde, desde, desde los cuerpos mm, mm, eh, eh, femeninos, ¿no? O sea, allí también hay que entrar, porque, porque también estamos siguiendo un poco la agenda de, de un feminismo occidental. Eh, eh, yo, honestamente, no. Mi, mi, yo abordo mi feminismo palestino ante todo, ante todo, contra el colonialismo. Ante todo. Y no, y no quiero perderme en, en, en, el, en el entretenimiento. Eh, intelectual, que, eh, que es, es muy efectivo, que puede ayudar a invisibilizar el carácter colonial de un colonialismo que no solamente tomó la, las tierras de un pueblo milenario, sino que también le ha robado su historia. Y, y esto es otro tema, no o sea eh, porque ese es el único colonialismo que no solamente tomó la tierra, sino que también tomó la historia del pueblo nativo y la tomó porque en el clásico colonialismo, el colonizador toma la tierra para expoliarla y la, y la historia y la cultura del nativo la destruye. Pero en el caso del colonialismo sionista, euro, euro sionista, toma también la historia justamente porque es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino que viene de un movimiento europeo que busca, eh, busca devenir en pueblo. Y es por eso que roba. Se hacen pasar como los hebreos, se hacen pasar como un pueblo semita y te roban entonces el, el, la, el arte culinario. Cuando un, un, colonial, un colonizador, cuando el régimen colonial de Israel dice el falafel, el plato típico de Israel, eso es prueba de que no son un pueblo. Eso es prueba de que no son un pueblo. Y aunque creo que me estoy saliendo del tema, pero insisto, yo creo que el, el enfoque nuestro, eh, o, o por lo menos es el que yo trabajo, o es el que yo somatizo, o es el que yo racionalizo, eh, eh, porque no quiero imponerlo a nadie tampoco dentro de la sociedad palestina, es que eh, nosotros todavía estamos eh, en uno de los, de los peores eh, combates en cuanto a la concepción eh, femenina, y que eh, es eh, la lucha contra el anacronismo eh, y tan, tan retrógrado como lo es el colonialismo. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad que ustedes me están dando ¿va? y disculpen que gracias. estoy casi escondida y, y, y, y uh, uh, uh, porque estoy en horas de trabajo. Gracias y perdónenme si me alargué. Muchas gracias, Susana. Gracias por tu aportación. Susana también es una gran compañera, luchadora desde la diáspora. Primero estaba en, en Venezuela y ahora está en Norteamérica y es compañera del movimiento Mujeres Palestinas al Alcaramba, también desde de, en Montreal, desde Leos. Gracias, Susana, por tu participación. Eh, ya tenemos a Suruk con nosotras otra vez, afortunadamente. Suruk hemos estado hablando. El papel de las embajadas, de la autoridad de palestina en, la, en los países en los que vivimos, en la diáspora, por si quieres comentar algo al respecto. Y para el resto de las personas que nos acompañan, que se preparen también alguna pregunta o alguna intervención. Eh, tenemos con nosotras a otras compañeras palestinas, queremos escuchar su experiencia y algunas compañeras internacionalistas que también están implicadas en la lucha por la liberación palestina porque al fin y al cabo la lucha es la misma, nosotras también estamos en otros en otros movimientos de lucha eh, así que también nos gustaría, si alguna se anima a contarnos su versión, cómo ellas ven el movimiento de mujeres palestinas desde la diáspora y qué echan en falta, por ejemplo, ¿Qué, qué podemos hacer, pues igual ellas, cómo lo ven desde su lado. Así que, si quieres, Suruk, intervenir y mientras tanto, si alguna quiere contarnos algo, también que levante la mano. Vale, gracias, al día nuevamente disculpen que bueno, eh, eh, sufrimos muchas fallas eléctricas y bueno, lamentablemente tocó en mi turno. Así que bueno, estoy de vuelta, sin embargo no me quería extender, yo realmente ya estaba culminando, eh, destacando pues el, el rol que como mujeres tenemos que llevar a cabo, deberíamos llevar a cabo desde la diáspora y es seguir insistiendo desde como madres, eh, hijas, eh, mujeres, en fin, eh, la crianza de las nuevas generaciones, ¿no? El no romper la identidad, el mantener, el mantener ese arraigo a, nuestra, a nuestras raíces, a nuestras raíces palestinas, y es a la liberación. De, de este modo podemos permanecer, ¿no? En la memoria y pues podemos eh, permanecer en los corazones y en las luchas, en el sentimiento de ese nexo que conecta a los niños que se puede llevar a cabo ¿no? desde, desde el, la escolaridad con la tierra palestina. Y allí las nuevas generaciones seguramente, tras ese conocimiento ¿no? y esa generación de conciencia, eh, van eh, en, su, en un futuro eh, a desarrollar algún método de lucha por la liberación de la causa palestina, de nuestra, de nuestra tierra, de nuestra patria palestina. Eh, con respecto a lo que mencionaba Jaldía del rol. Eh, de las embajadas, bueno, eh, no sé si va si, si es importante de pronto destacarlo en este espacio, pero eh, lamentablemente eh, el, las embajadas han creo que han, cercado, han censurado un poco el sentir popular del pueblo palestino en todos los países donde ellas están, donde estas están y por eso es que existen bueno, este tipo de movimientos, por eso es que ha surgido también la necesidad de que existan movimientos alternativos, luchas alternativas, organizaciones alternativas para hacer una voz real del pueblo palestino. Una voz que se rebele contra la opresión en todos sus sentidos y eh, contra una voz que ¿no? este, lamentablemente está dominada por el sionismo también. Que es, que es la voz de, de las embajadas palestinas lamentablemente en el, en el mundo, creo que en el mundo per, eh, permanece esta misma situación. Así que bueno, eh, me, me alegra que hayan conversado con Susana, que Susana haya podido tener un espacio acá para hablar un poco desde su punto de vista, que es muy interesante, y también pues voto por el, el respeto del que ella comentaba que desde cada una de nosotras desde nuestros espacios y desde nuestras visiones somos necesarias y eh, desde cualquier sentir cada una de nosotras puede aportar un grano de arena y cada una de nosotras somos indispensables en la lucha por la liberación de nuestra patria palestina gracias a todos ustedes a todos los que están hoy acá con nosotros y bueno sería interesante poder escuchar a los que están participando, si tienen algunas preguntas eh, o quieren hacer algún tipo de aporte o de intervención. Gracias. Muchas gracias, Turú, que es una suerte poder mm, contar contigo de nuevo. Eh, ¿Las demás? ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, me lanzo yo a hacer preguntas. Bueno, yo quiero preguntar eh, a Sausan y a Hanan eh, que si el bebir fuera… ya lo había preguntado antes, al principio lo había comentado, pero… Eh, nos falta más contar, contar desde la diáspora cómo vivimos nosotras lejos de, de Palestina, el, el no tener ese vínculo y ese contacto que ha comentado Suruk, que no tenemos con nuestra, con nuestra tierra, con nuestra patria, con nuestros, eh, nuestra, el resto de nuestra familia, las costumbres, la lengua. Eh, Sé que Hanan, por ejemplo, habla muy bien árabe, pero en el caso de Sausan, por ejemplo, no habla árabe y eso dificulta un poquito el, el tener ese contacto cultural del que hablamos, que es importante con, con nuestra historia y con nuestra herencia. Eh, ¿Cómo se vive desde, desde fuera, desde lejos, esa, esa dificultad añadida que tenemos como, como mujeres en la diáspora? ¿Y cómo se lucha contra esto? Si queréis contestar. Y luego le damos a la palabra a Irene, o, o si queréis le damos la palabra a Irene, que también Irene es nuestra compañera desde Perú, desde Lima, que nos cuente ella y luego ya volvemos a esa pregunta. Irene, adelante. Irene. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Con todas. Un gusto. Hola. Yo diría, más bien, hay unas historias que me gusta relatar sobre mi madre y mi abuela que son mujeres palestinas. Mi abuela, eh, ella estudió, ella era de Yala, eh, y estudió en, en el colegio ortodoxo que había ahí, ruso, de, de mujeres, había un colegio de mujeres ahí, para mujeres eh, cristianas, ¿no? Ella, a los 13 años, la sacaron del colegio, ella quería seguir estudiando, la sacaron para casarse con mi abuelo, bueno, toda esa historia. Después vinieron, a, mi, mi madre nació allá, en Palestina, y vinieron a Perú. Y bueno, se, se establecieron en una ciudad en el sur del Perú, se llama Arequipa, ahí vi, eh, mi madre creció, y primero hablaré de mi madre, mi madre... También quería estudiar, ella estudiaba. Eh, y, y bueno, mis, mis abuelos tenían un comercio, todos eran comerciantes, tenían un comercio en Arequipa. Y la, también la sacaron del colegio para que atendiera la tienda. Y cuando mi madre, que hablaba ahora con mi, mi abuelo, le, le preguntó a mi, a mi, a mi abuelo, pero... Papá, yo quiero seguir estudiando, yo quiero estudiar, quiero estudiar química, quiero estudiar. Y mi abuelo le dijo una palabra, le dijo la lech. La lech. Y me acordé, me acordé, eh, cuando vi la, la película Farja, esa palabra se me vino así, se me vino al toque, y me acordé de mi madre, y cuando mi abuelo le dijo la lech. Es, es, ese creo que es una de las luchas de las mujeres palestinas, es una de sus luchas internas. Aparte de luchar contra el colonialismo, como dice Susana y muy bien, eh, también tienen que luchar contra el patriarcado del, del, del, del pueblo palestino, porque está muy enraizado también ahí. Y así que es una lucha. Mi madre siguió así, ha trabajado toda su vida, nos ha ha trabajado toda su vida y dijo lo único que me enseñaron mi mi padre fue a trabajar <risa> esa es su conclusión y de parte de mi abuela a mí yo me conecté mucho con mi abuela siempre le preguntaba sobre Palestina y nos sentábamos escuchábamos ella me contaba las historias de Palestina sentados escuchando a un cultum y me decía me hablaba y más o menos en el 67 pienso yo porque yo era chica en el 67 más o menos recuerdo Debe haber sido ese año Recuerdo una conversación entre mi, mi, mi abuela Que tenía una carta en la mano Y su hija, mi, la hermana de mi, de mi mamá no y dijo, yo no puedo poner acá esto Yo no puedo mandarle esta carta a mi, a mi mamá No la puedo mandar Yo no voy a poner eso en la carta Y tenía que poner Israel Ella no puso Israel Entonces, es porque tenía que tener West Bank Israel entonces mi, mi, mi, mi tía le dijo, abuela, mamá, tú deja la carta, escríbele a tu mamá, yo veré cómo la mando. Y fue mi tía quien le mandó la carta. Ese hecho a mí me ha marcado muchísimo y desde ahí creo que estoy más conectada con la lucha palestina que, que, que cuando era antes. ¿no? Eso es lo que me ha conectado con la lucha palestina y con la lucha de las mujeres palestinas. Así que ahora quiero honrar a todas las mujeres palestinas por su lucha Muchas gracias. y por, por, por la lucha anticolonial. Es un comentario que quería hacer. Muchas gracias Irene. En realidad eso eh, es una lucha que han hecho todas las mujeres en todas partes. La clase trabajadora y la gente pobre si tienen que, que mandar a estudiar y eso no era solamente en Palestina mandaban a estudiar a los varones. Eso no es una cosa de Palestina, pero las mujeres palestinas han luchado y las estadísticas nos dicen que hay más número de mujeres con carreras que, que chicos, porque ellas pueden estudiar y ellos van a trabajar. Pero bueno, eso es otra historia. Volvemos a, a lo que había comentado antes eh, el tema del idioma y el tema de estar eh, lejos, ¿cómo luchamos para seguir manteniendo el contacto con nuestra herencia cultural, histórica, patriótica, eh, estando lejos? ¿Comienzo yo? Sí. Vale, comienzo yo, que además yo, efectivamente, como comentaba día, yo no hablo árabe, Probablemente si en mi caso hubiese sido mi madre la palestina y mi padre el español, yo sí hablaría árabe, <ríe> más que probablemente. <ríe> eh, sí, bueno, a ver, eh, claro que hay dificultades, porque hay dificultades eh, no solamente idiomáticas, como comentaba Jaldía, sino también dificultades de, de desarraigo, de desarraigo eh, con la familia eh, paterna en mi caso. Y de desarraigo con la tierra. Yo nunca he estado en Tiberíades, por ejemplo. Yo solamente la única parte de Palestina que conozco es la Franja de Gaza. Y porque he ido como activista, no como palestina, realmente. Eh, y además tengo mi seria duda de que si yo intentase entrar en Cisjordania en y visitar eh, Jerusalén, o bueno, la Palestina del 48, eh, tendría... Tendría serios problemas para poder hacerlo, pero bueno, eso, eso es otra historia. Eh, eh, las barreras culturales existen. Yo, sin embargo, bueno, eh, no obstante, tenemos tengo la suerte, tenemos la suerte de que la mayoría de la población palestina, bueno, árabe y palestina en particular, eh, sí sabe expresarse bien con el, con el inglés. Eh, porque bueno además sufrieron en, en, primera, en primera instancia el mandato británico con lo cual la, la gran mayoría, incluso las personas mayores eh, se, se pueden comunicar en inglés perfectamente entonces yo en, en particular, en mi caso particular eh, yo con mi familia me puedo comunicar en inglés eh, pero tengo siempre, bueno, tengo siempre esa espinita, claro a mí me encantaría poder hablar árabe y de hecho lo, lo he intentado, lo he estudiado sin buenos resultados, porque aquí o se estudia el FUSHA o, o no va, en fin, lo que hay en, en escuelas oficiales, universidades y tal, lo que hay el FUSHA. Así que tengo una asignatura pendiente con, con mi pasado y con mi, y con mi parte de, de la lucha, que es la de aprender el, el dialecto palestino. Y aún así, Jaldía, y respondiendo más concretamente a tu pregunta, eh, aunque estas barreras estén ahí, pero no son barreras insalvables. Y al final, eh, por poquito eh, que yo haya heredado eh, eh, de, la, de la parte que me toca, por poquito que haya heredado, eh, no sabría cómo explicarlo, pero es como, es como, aunque no lo hayas vivido en primera persona, en mi caso no lo he vivido en primera persona, porque yo nunca me he criado en, un, en, bueno, en Palestina, ¿no? Eh, o, y lo único que he hecho ha sido visitar Jordania en contadas ocasiones, porque mi familia está en Jordania. Eh, pero también mmm, el legado está ahí, ¿no? Y, y mi padre no era mucho de hablar y de contar historias y de narrar cosas de cuando él era joven, porque además él podía haberlo hecho porque mi padre fue preso político, estuvo 18 meses en una cárcel en, en la frontera con Jordania, donde sufrió severas torturas y de hecho nunca quiso hablar de eso eh, con posterioridad, ni, ni siquiera con, con su mujer, con mi madre, eh, pero el legado siempre está ahí. Y, y por muchas barreras culturales que, o, o, o geográficas que, que pueda haber, eh, yo creo que, que los palestinos y las palestinas ten, tenemos eso, ¿no? tenemos ese, ese legado y esa parte de identidad eh, que si queremos no la vamos a perder, no la vamos a perder y, y se lo vamos a seguir transmitiendo a nuestros hijos, o yo por lo menos… Es lo, que, es lo que pretendo hacer con, con los míos. No sé si con eso respondo a tu pregunta o me he ido un poco por, sí. por los cerros no, de huea. No, sí. ah, ah, ah, ahí, ahí, ahí es donde quería yo llegar, sausan que a pesar de las dificultades o las barreras, el contacto se mantiene, es ese hilo que nos, que nos ata a Palestina, a pesar de estar lejos, de no saber el idioma, de que hay muchas cosas que que nos faltan, pero pero seguimos conectadas a la tierra, a la historia y a la cultura y a, y a la identidad palestina. Sobre todo quería llegar a eso, la, enti la identidad. ¿Alguna de las chicas queréis comentar algo? Venga, Hanan. Bueno, Laura, quería hablar también. Hanan. Dice Hanan que puede hablar mientras Laura se prepara. Eh, justo como estaba comentando Sausan, cree que justo el, el, la barrera idiomática es muy importante. Dice que igualmente, aunque ella hable árabe fluido, eh, dice que igualmente, eh, como el árabe pues, tiene tantas variedades en todo el mundo, eh, muchas veces necesitamos traducciones o necesitamos eh, ayuda externa y es precisamente gracias a estas traducciones y, y, y a superar estas barreras idiomáticas y encontr encontrarnos igualmente puntos en común a pesar de, de estas diferencias idiomáticas, vemos que, que a, a, a nivel organizativo y político tenemos tantas cosas en común también, aparte de, de la parte identitaria. Dice que eh, le, le anima y le alegra ver cómo puede seguir aprendiendo tantas cosas de unas de otras. Y dentro de su familia también eh, expresa cómo, gracias al Masar Badil, ha ido viendo cómo podemos reencontrarnos eh, personas palestinas de diferentes partes del mundo de la diáspora. Eh, ha ido conociendo a muchas mujeres a través del Masar que viven en diferentes puntos del mundo, y de manera inexplicable me siento inmediatamente conectadas con ellas. Y, y, y me, me encantaría poder eh, estar más cerca, eh, ser todas vecinas, poder reencontrarnos de manera mucho más fácil, pero la realidad es que pues, esto no, está, no es posible. Pero gracias a movimientos como el Masar, sí conseguimos al menos vernos un par de veces al año y tener estos reencuentros eh, online, ella explica que en su caso ella nunca llegó a conocer a el, eh, la madre de su padre. Eh, explica que que ella tenía eh, mucha, al parecer tenía muchos, eh, muchas plantas, un jardín muy grande, y ella por ejemplo dice que tiene tiene eh, la infortuna de que le cuesta muchísimo mantener las plantas vivas y, y y, y la manera que ella, por ejemplo, está intentando reconectar con sus raíces es intentando al menos cuidar de una planta y reconectarse así con su abuela. Eh, y así eh, ve de alguna manera en el, en el crecimiento de las plantas la reconexión con su abuela, con el medio ambiente, con la vida, con la tierra, precisamente. Y... y y estudiando estas plantas, intentando acercarse al, al hábitat natural de las plantas y también de las plantas eh, naturales en Palestina, siente como que podría intentar comprender mejor eh, cómo se sentían y cómo, cómo hacían las mujeres palestinas de su familia con las, con las plantas y el cuidado de, de las plantas, ¿no? Entonces, eh, todavía le queda mucho por conocerse a sí misma en este aspecto, pero son, es un ejemplo de, de cómo ella está reconectando con estas raíces, ¿no? Muchas gracias, Hanan. Eh, es emocionante escucharnos así lo que ha dicho Hanan, que es cierto que desde que estamos con Masar Badil, nos estamos conectando las palestinas de un sitio y del otro y, y bueno, todas nos sentimos afortunadas también de haber conocido a Hanan y coincidir con ella. Eh, vamos a darle la palabra a Laura. Eh, y luego ya vamos a ir cerrando para que no sea muy largo. Muchas gracias, Lidia, por el gran esfuerzo que estás haciendo. Eh, precisamente por eso, para derribar esa, esa barrera del idioma y que, poder, que podamos conectar las que hablan un idioma y las que hablan otro, eh, poder comunicarnos. Eh, adelante, Lora. Bueno, buenas tardes a todas. Eh, perdón que ando sin cámara porque parezco fatal ahora mismo, pero bueno. Eh, bueno, eh, gracias por todas las intervenciones que me parece muy importante. Como habéis comentado, eh, es muy importante que sigamos esa comunicación entre todas y es algo que siempre intentamos hacer como mujeres palestinas en todos lados. ¿no? Eh, Quería comentar eh, una cosa que ha mencionado Sausal, que si su madre, era palestina, hubiera hablado el árabe mejor, ¿no? Y entonces aquí volvemos a la misma, al mismo punto de que la madre o, o la mujer es como, eh, digamos, la persona más importante en la familia que puede eh, darle a los hijos todo, la cultura, el idioma y, y los valores palestinos, digamos. Entonces yo creo que el papel de la mujer palestina que lleva más que 100 o 200 años eh, sigue siendo lo mismo de, importan de importante contra la ocupación y el colonialismo y yo, pues conociendo a tantas mujeres entre mi, mi o sea, desde mi familia, digamos, en Palestina, eh, luego estudiando por Jordania, las mujeres refugiadas en Jordania y luego también en España, donde durante mis estudios y ahora mismo en específico en mi programa de doctorado, que estoy metida más en el tema y estoy buscando a mujeres palestinas que me pueden ayudar a dar, o sea, a... a eh, especificarme más, digamos, en su papel y su, su rol en la política, en la sociedad palestina, entonces me parece un papel tan importante históricamente que no se puede evitar de ninguna manera. Eh, otra cosa que quería comentar sobre eh, América Latina, que también está relacionado con el idioma, que también en Palestina, aparte de ser... Eh, de ser gente que puede hablar en inglés por mm, diferentes razones, que también puede ser por el turismo, que tenemos todo el año por ahí. La gente practica mucho eh, diferentes idiomas. Igual que el español se nota que es mm, muy familiar para muchas mujeres por, el, el, eh, por el, la inmigración que había hacia América Latina. Y entonces de ahí vamos con la comunicación con las familias las que tenemos con América Latina. Y como hemos mencionado también, que tenemos una población muy grande en Chile. De hecho, forma parte de una, una parte de mi familia. Y, y lamentablemente, yo creo que tenemos que trabajar mucho más en América Latina porque se, se nota un poco de que algunas generaciones han alejado mucho de la causa palestina siendo una causa política y social del, del pueblo palestino. Porque, bueno, no, no puedo también juzgar, porque son gente que migraron antes de la ocupación israelí. Entonces, no todos conocen a la realidad del día a día. Pero, al otro lado, se nota también una movida muy importante por parte de la nueva generación que está atenta a lo que está pasando en Palestina, por, por lo que nos facilita las redes sociales, Internet y todo eso. Entonces, hay que aprovechar un poco de que tenemos eh, esa oportunidad, la tecnología, lo, las redes sociales y todo, para hablar más, comunicarnos más con nuestras familias y nuestro pueblo en estos países. Intentar eh, yo, o sea, llegar con este mensaje de la resistencia que necesitamos por todas partes del mundo. Eh, otra vez doy las gracias a Sousan, Hanan y Shuru. Muchas gracias por estas intervenciones y que bueno, vamos, vamos a seguir para adelante con nuestra lucha feminista palestina. Siempre. ¿eh? Muchas gracias, Laura. Eh, vamos a ir cerrando, pero yo antes quiero hacer un apunte. En primer lugar, eh, decirle a Sausan que, que no se sienta mal ni por no hablar árabe. Eh, porque es muy complicado, es difícil aprender el idioma árabe lejos de Palestina, y sobre todo por lo que ha comentado Hanan, que son muchas variaciones dialécticas. Eh, yo quiero también hacer un apunte feminista, que la labor de enseñar el idioma y las cosas a la mujer, eso ya se acabó, eso es tarea de los dos. Tienen que hacerlo, pero bueno, eran otros tiempos y tu padre quizás también por esa etapa que pasó en la cárcel y eso que no, no quería hablar de, de estos temas y, y los tiempos cambian, pero a pesar de que no, de, que no hablas eh, el árabe eh, y eso ya lo has dicho, pues seguimos el eh, el contacto y la conexión y sobre todo aferrándonos a la identidad palestina, eh, pero además luchando por Palestina. Ahora, muy rápido, quiero un mensaje de las tres, cada una, cómo animamos a las mujeres en la diáspora a que se unan en la lucha, a que tenemos un papel importante que hacer, las mujeres y la juventud. Empezamos como, como hemos empezado antes, Sausan, después suruk y después, después Hanan y después Suruk. Y ya está. Muy cortito. Vale, bueno, pues nada, mi mensaje consiste en, en animar a todas las compañeras que, que se encuentran fuera de, de nuestra tierra, porque además entre nosotras mismas nos damos calor, nos damos apoyo y, y unidas podemos hacer muchas más cosas que, que cada una de forma aislada. Eh, por separado en, en nuestros ámbitos privados. Entonces, pues nada, eh, eh, vamos a tratar de tejer redes y, y, y unirnos no solamente eh, para nuestra propia eh, eh, definición como mujeres palestinas, sino además para luchar contra el colonialismo sionista. Gracias, Sausan Hanan. Thank you so much, Muchas gracias, Sausan. Alcarama, Masar, Jaldía, Shuruk y Lidia por traducir. Eh, creo que estar aquí hoy con todas es una de mis motivaciones máximas porque ahora estoy eh, contando para que pasen los días, para veros en persona o hasta el próximo webinar que hagamos juntas. Eh, considero que estoy muy emocionada de ver a mujeres palestinas eh, estén creando espacios para nosotras mismas eh, y para cada una para apoyarnos. Y como Sausan y Susana comentaban, eh, hay que crear eh, una importancia a este eh, feminismo anticolonial centrado en esta lucha de género eh, antirracista y anticolonial. Entonces, le paso la palabra a Shuruk y muchas gracias a todas. Adelante, Shuruk. Gracias Ana, gracias a todos nuevamente. Bueno, mi mensaje bien cortico es que si queremos ver a Palestina libre, nuestro deber, nuestro compromiso es, es accionar. No basta con rezar. Gracias Olivia, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias compañeras, gracias a las personas que han asistido y las que nos van a seguir por YouTube, y por Facebook y por las redes. Eh, yo también quiero mandar un mensaje de ánimo a todas las palestinas y palestinos, a las, eh, las que estamos en la diáspora. Tenemos un papel muy importante que desarrollar. Todas somos importantes y como bien ha dicho Sausan, juntas somos más fuertes, así que quien quiera ponerse en contacto con nosotras, ya sea con Alcarama, lo puede hacer a través de la web alcarama.es o a través de masarbadil.org también para poder... Eh, formar parte de, de la lucha. Eh, quiero agradecer a nuestro compañero de la Juventud Palestina, Al-Judur, el técnico que está detrás de las cámaras. Y nuevamente, muchísimas gracias, eh, Lidia, por las traducciones, por facilitarnos la comunicación. Muchas gracias, compañeras. Eh, espero veros muy pronto y a seguir trabajando. Juntas venceremos.